Hola, hola, buenas a todos, aquí somos contando un día de la y hoy volvemos a Total War Troya, el 13 de mizos. que ya sabéis, estamos llevando a cabo la campaña con Agamenón, ¿no? el reino de Micenas y tenemos aquí una situación peculiar que ya dejamos más o menos colgada en, en el capítulo anterior, estamos asediando 13, la idea es conquistar 13, y con este ejército continuar defendiéndonos de las Acometidas de los dárdanos y de los ejércitos de París de Troya. Ahora bien, Vale, una arenga de espanto aquí. Éxito, me gusta. Vale, perfecto. Nos hemos quitado eso de encima. Ahora, Con este. Uh, nivel 4. La senda tenía. Hombre, la senda de Ares ni tan mal, ¿eh? Contra unidades con lanza. Es tan específico. Prefiero ponerme defensa cuerpo a cuerpo y ya está. Mm, mm, mm, mm. Vale, vamos a ponernos la senda de tenía, que es defensa cuerpo a cuerpo, y eso está bien iremos subiendo poquito a poquito. Ahora. Con el ejército de Agamenón podemos... Espérate. Nosotros tenemos aquí... Vale, una arenga de espanto. Me gusta. Éxito. Perfecto. Además, podemos asediar aquí... A lo bestia. A ver qué pasa. Y una autorresolución que implica... Uf. No me gusta Vale, vamos a hacerlo de siempre Vamos a rodear Pero es que además vamos a hacer un asedio múltiple Porque vamos a venir con este ejército Hasta aquí Perfecto ¿Y este qué tal está? Uf, este es más complicado, ¿eh? Porque además ellos tienen más guarnición Vale, vamos a rodear pero estos... Para que básicamente O sea, si nos atacan, nos piramos de aquí Huimos corriendo hacia Tebas de nuevo. Pero nuestro frente principal va a ser este. Nosotros tenemos, queremos tomar Oropo y ya luego asediaremos Giria con total seguridad. Vale. Entonces, nada, ok, cerramos. Cerramos el turno y tan tranquilos. Vale, pues eso vamos a hacer. A ver qué nos ocurre ahora. Está bien, está bien. ¿eh? Yo creo que ese doble asedio ahí en la zona norte, ahogando esas dos ciudades, nos va a proponer al, al menos es un, un escenario totalmente desfavorable para ellos, en el que tienen que decidir, de, uh, que tienen que decidir, a ver, a qué ciudad salvan y si tratan de, de defenderse. Vale, Dardania, Licia. Creo que no han salido aún ellos, ¿no? Tantalis, Carios, Filis. Ya deberían salir los peocios. Ojo, cuidado, ¿eh? Vale, ahora, craya. Vale, deciden. Vamos a, vamos a marcharnos de aquí. Retirada, como hemos dicho. Perfecto. Bien, bien, bien, bien. Hemos pasado ese turno en el que ahora empieza a debilitarse de nuevo esa guarnición. Arenga de espanto, fracaso, ¿vale? Deliberación, fracaso. Profecía de condenación, éxito. Epidauro, los tesalios han sido destruidos. Ritual de perdición. Bien, ya. Vale, vale, vale, vale. Tenemos a Anfion listo con nosotros. Esto me gusta muchísimo, vale. Envenenar pozo, asesinar rival, 65% de probabilidad. Yo creo que nos va a ser mejor. El. Envenenar el pozo. Y reducir. Vaya hombre. Fracaso. Ok, continuamos. Volvemos a nuestro. A nuestra estrategia de asedio. Vale, nosotros rodeamos y ya está. Y ellos a ver qué deciden y nosotros aquí en este asedio qué situación tenemos ahora mismo. Ellos continúan su guarnición. Vale, pero ahora es cuando van a empezar a perder ellos población. Vale, vale, vale, vale. Esto me gusta. Uy, pues nos van a atacar a Atenas. ¿Cómo está la guarnición de Atenas? Vale, bueno, está, tiene un poco de pérdida de, de salud, pero ni tan mal. Vale, tenemos aquí este asedio. Nosotros vamos a asediar trecen. Porque podemos asediar trecen. Colonizar. Uf, perdemos alimentos y muchos soldados, ¿eh? Perdemos muchos soldados. Vale, no. De momento vamos a dejar eso ahí. Y ahora volveremos. Es que no sé si dejarlo tal y cual, ¿eh? Porque. Vale, no, no, no, no. Vamos a colonizarlo. Vamos a gastarnos los dineros. Vale. Ok. Y construimos en Zen. la aldea rural. Porque esto nos va a dar mucho, mucho, mucho, mucho, mucho alimento. Y eso nos viene genial. Ok, vale, vamos a poder tumbar esto. Profecía de condenación, me gusta. Uh, la transgresión está bien, ¿eh? Cita lugareños a dar ejemplo con él. ¿Vale? ¡Perfecto! Y nos lo limpiamos del mapa. ¡Maravilloso! Así me gusta, así me gusta. Uf, a ver qué tiene París por ahí en medio. Vale, deberíamos bajar en algún momento hacia el sur. Vale, con esto cerramos nuestro capítulo. Uy, nuestro capítulo, perdón. Nuestro turno. Vamos a ver, voluntad divina, podemos hacer una plegaria a Ares... Moral de los ejércitos enemigos Rabia generada en combate Dios sediento de, de sangre Sí, porque Zeus La verdad es que la plegaria que tenemos con Zeus No me gusta nada Diplomático Vale, nada Vamos a echar la plegaria de Ares Y en el turno siguiente Se nos darán los beneficios Me gusta Además ¿Qué tenemos pendiente? Manifiesto en Tirintia Vale, tiene sentido Vale, vamos a coger Felicidad y crecimiento local Esto es ¿Sí? ¿Qué os aplica en el próximo turno? trueque puntos de habilidad sin asignar. Mero P. Eh. Vale, pues le vamos a dar servicio a Ares. Perfecto. Porque el resto de habilidades no, no interesan. Vale. Ok, ahora bien. Repetimos la tesitura. Y em... empezamos el siguiente turno. O saltamos turno. Vale. Vale, vale, me gusta Seguramente ahora vengan aquí a atacar a Oropo o, o traten de salirse con la suya en Oropo Pero conforme les hemos minado la moral Y, y tal y como tenemos el ejército Si ellos salen del muro o, o de la aldea No tienen nada que hacer contra nosotros, eh Uf, mira, París aquí, eh Esto me da un poquito de miedo Vale, Licia. Porque además, tenemos una ciudad fuerte, ¿eh? Tiene unos buenos muros, una buena guarnición. Vale. Ok, ¿qué más tenemos? Los veocios que se movilizan contra nosotros para variar. Vale, perfecto. Entonces nos retiramos nosotros de aquí. Ellos no... Hacen nada, oh perfecto, perfecto Perfecto, vale, han perdido tropas En el otro asentamiento y eso está muy bien Para nosotros, herido Otra vez, hijo mío Título del reino obtenido, anas de Micenas Ojo Vale, plegaria obtenida de Ares Perfecto Fallo oportuno Vale, fracaso Revelar transgresión. éxito Vale, este es el que nos ha matado Epidauro en Tirintia, vale, Euridimonte listo para servir, 5% de ingresos de oro por turno, vale, vale, 13, pueblo agrícola y aquí qué más queremos, aquí queremos hombre, alimentos por turno, en dos turnos por 700, vale, vale, vamos a tratar de hacer un poquito de diplomacia, a ver si podemos conseguir... Ingresos de alimento Porque, ojo, vale Eh, espérate A ver si podemos negociar con algún aliado nuestro Esparta Argos, Itaca Vale, vamos a negociar con Esparta Un acorde de trueque Yo te doy 25 ¿Y tú cuánto me puedes dar? 200, 500, ¿te parece bien? Uh, aún podemos tirar, ¿eh? Por mil, ¿qué tal? 900, no, 850, tampoco. 850 es... 800, 799, 790, perfecto. Y con 5, y con 3, y con 2. Y con uno ahí, apurando al mínimo Hasta el último de estos cinco turnos, eh, yo les pago 25 por turno Y ellos nos dan 700 Perfecto, aceptar Maravilloso Esto es provechoso para todos Vale, así de... Equilibramos un poquito todo Vale, ok, ahora bien Desde aquí nos movemos Es que este ejército Vale, nos movilizamos a Epidauro Perfecto. No vamos a reclutar nada más por aquí. Vale. Egina está libre y podemos defendernos bastante bien. Estos movimientos no me gustan nada. Vale, vamos a volver aquí. A apretar sobre Iria. Perfecto. Como viene siendo habitual estos últimos turnos. Pero es que además ahora tenemos la bendición de Ares. Con lo que... Mm -mm -mm -mm. Ritual de condenación, 53%. Éxito maravilloso. Ahora bien, este asedio aquí, en Oropo. ¿Qué tal va a ir? Lo simulo y pasamos por encima. O sea, es que con la bendición de Ares, esto es una barbaridad. Y encima tenemos... El... Bueno, vamos a jugarlo. Leche. Vale, vamos a luchar. Vamos a luchar. Existe. Sí, sí, sí, o sea, debemos pasar por encima Súper sencillo, usando bien Nuestra bendición El grifo, los escaramuzadores Y en general Debería funcionar bastante, bastante bien Vale, un buen cuello de botella Debería ser este Algo de siempre, eh Tanto en este tipo de asedios Ok, nosotros no vemos la de esta Pero es normal Vale, vamos a desplegar aquí Vale, esto va a ser el grupo 4 A esta gente la vamos a ubicar aquí En grupo, en el 3 me gusta Vamos a poner aquí No, de hecho, el grupo 3 debe ser el 5 a aquí Este es el 2 y este es el 3 Vale, y nosotros vamos a chocar contra este lado Pero vamos, como locos y si vamos al centro no vale este grupo es el que más me preocupa un poquito esos lanceros Buah, deberíamos haber ido por este costado bueno es que él se ha ubicado en referencia a como estaba yo vale bueno no nos preocupamos Claro, es que esta unidad vuela. Esto es una pasada. Vale. Grupo 5. Aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí. Venga, ya, a que cargue ya. Vamos a cargar ya con unas cuantas. Aquí, aquí, aquí. Vamos a ser listos. Vamos a aguantar el grupo 2 por si acaso él quiere venir desde otro costado. Vamos a cargar el grupo 2, el grupo 3, vamos a llevarlo hasta el fondo del asunto. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, perfecto. Perfecto. Vale, el grifo ese que no se pierda. Están atacando Hijo a tu héroe. Venga, sale ahí. Venga, el grupo 2. Venga, eso es, eso es. Evitamos daños. A toda la costa. No viene nadie por el otro lado. Perfecto. Nosotros aquí. Con el grifo apoyando. ¿Podemos? Vale. Venga. Acabamos de barrer. Ahora. Con todo el resto del grupo. Grupo 4. Aquí. Grupo 1. Aquí. Grupo... 5. Aquí también. Vale, vale, vale, vale, vale. Perfecto, perfecto, perfecto. Vale, vamos a tirar esto. Y vamos a movilizarnos rápidamente. Si podemos avanzar mejor. Vamos a llevarnos el grupo 2 aquí. Con nuestro grifo. En este lado. Vale, me gusta. Y vamos a avanzar rápido con este bloque por esta zona. Venga, todos para adelante. Ay. De hecho, ¿podemos tirar buff? No, ya no tenemos más buffos de velocidad. Vaya por Dios. Vale. Bueno, vamos a avanzar con vosotros un poquito. Sí, ahí estamos. Vale. Mm que es, lo tenemos todo muy favorable a nosotros. Él se está reagrupando, pero por alguna razón que... Bueno, obvio, él quiere tener los cuellos de botella, ¿no? Para él solo y cogernos a nosotros una posición comprometida para nosotros, pero... No se va a dar el caso. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Me da igual sacrificar a esta gente entrando por detrás, ¿eh? Bueno, en verdad, no tanto. Venga. Grupo 5. ¿Dónde podemos disparar? Venga, pues disparamos. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Destrucción total. Destrucción absoluta. Grupo 5 aquí. Venga, eso es. Con la calma, que no podamos ni pasar. nada, somos una pisonadora. vas a querer venir. Vamos a alejarnos. No vamos a pelear en ese lado. tirar la aristía, vamos a aguantarlo un poquito porque como uno nunca sabe qué cosas pueden pasar venga y agamenón a toda pastilla vamos a luchar eso es grupo 2 aquí grupo 3 aquí vamos a cargar sobre este lado me gusta venga un poquito de caña Vale, el grupo 5 nos lo vamos a llevar para allá. Para subir por este por esta zona. Ah, no, ¿por aquí nos puede subir? Bueno, pues rodeamos. Y no pasa nada. Vale, a menos no tiene más buffos. No. Fallo nuestro. Porque los exploradores nos van a estar acribillando desde esa zona. Gratuitamente y eso está muy feo Es que Agamen ni ha perdido salud, tío Maravilloso, en verdad, pero... Vale, el grupo 5 puede disparar hacia arriba Nah, es que hay que entrar aquí Venga Literalmente a Gameron como Pedro por su casa Vale, vamos a dirigirnos hacia arriba Los que se tengan que ir, que se vayan Y ya, el resto como que nos da un poquito igual Venga, una buena carga ahí Venga, y te vas Eso es Maravilloso, maravilloso, maravilloso, maravilloso, maravilloso. Vale, grupo 2 aquí, rápidamente Ahora, aprovechamos el empujón que lleva Gamenón... Para... Ahora... ¡Ulo, oh, holo, holo. Ah, vale. Digo, ¿a dónde dispara esta gente? Venga, venga, venga, venga, venga. Vamos, a Gamenón. Aquí al centro todos. Nuestro grifo, vamos a colocarlo por aquí para marear un poco. Venga, a menor dale. Uf, uf, uf. Vale, vosotros este estés aquí. Esto me gusta. Esto me gusta mucho, mucho, mucho, mucho, mucho. Vale. Pronto controlarás el punto de victoria vale, eso del es. enemigo Y la aristía también Vale, y el hechizo de la sangre Eso es, maravilloso Maravilloso Nah, ya hemos terminado Bueno, vamos a darnos el gusto De matar aquí a este héroe Venga, las jabalinas en el pecho A un metro de distancia, chavales En la próxima descarga lo tumbamos de votación y ahora hacen trocoto venga eh, eso digo, decir, digo, esa que a decir iba a la navaja le pega ahí cuerpo a cuerpo un poquito la intención para 15 pérdidas en ¿eh? una serie con 15 pérdidas Pff, está súper bien gestionado esto ya sabíamos que éramos muy superiores no pero 15 pérdidas solo un ejército de 700 Nah, genial. Oh, y se ríe, tú. Maravilloso, Agamenón. No. Vale, perfecto. Mil de alimento. Oro. Oh, oh. desvarijar, ocupar, eh. Mil Vale, vamos a ocuparlo y ya está. Vale, perfecto. Es buen primer movimiento. ¿Vamos a tener que bajar hacia Atenas? Probablemente. ¿Que me gusta poco esa jugada? Pues también. Vale, esto, aquí estamos asediando... Y vamos a tener que movilizarnos. No sé cómo estaremos para defendernos en Atenas. Pero bueno, lo veremos pronto. Menos 1.600. Seguimos en negativo. ¿Este ejército es capaz de luchar happen. contra esto? Mm, probablemente aún no. Pero claro, ponernos a reclutar más cosas es peligroso. Proyectiles del héroe. Vale, este, este hombre mete unos pelotazos de cuidado. eh Vale, maravilloso. Así que... Siguiente turno porque no tenemos literalmente nada más que hacer. ¿Qué tenemos? Agente no se ha movido. Este oro. Uh, oh, vale. Arenga de espanto. Vaya, hombre, fallo oportuno. Vale, subimos de nivel. Zeus, heraldo del desaliento. Ahora me. Sabia mujer. Arenga de espanto, 20% extra. Uh... Otro ejército extranjero. Maestría en ceremonias. N no. Crítico de las acciones de todos los agentes. Uff. De todos los agentes, ¿eh? Capacidad de movimiento, lucha pasional. Felicidad en los asentamientos propios tras una acción. Sí, pero medicina activa. Vale, vamos a coger sabia mujer por la mejora en la arenga de espanto. Sí. Sí, sí, sí. Vale, me gusta. Y... ¿Podemos volver? Arengo... ¡Uh! ¿Podemos otra vez hacer la arenga de espanto? Porque hemos subido de nivel. ¿What? Fracaso. vaya vale. Ah, no. Vale. Es debido al fallo por turno. Debido al fallo por turno. 100%. Avenida sin asignar en Agamenón. ¡Uh! Vale. Este señor me ha subido de nivel. Listos para reventarlo todo, ¿no? Con armas a dos manos. Mancha. La marcha de Hermes. Velocidad... Hombre, podríamos subir en velocidad, ¿verdad? Desgaste, ingresos por incursiones. Moral a todas las unidades dentro del área del héroe. No. Uf. Por los saqueos, bajas al saquear. Mm -mm -mm. Eh, eh, eh, eh. Vale, vamos a coger el juramento del guerrero con el choque de élite Que es armas a dos manos O sea, esto hay que subir por esta rama Buah, es que la de Seti sangri estaba muy bien, ¿eh? Uf Es que es... no sé cuál decidir aquí Vale, vamos a coger una Mientras tanto ¿Esta cuál es? Tiempo de espera, el coste Coste reducido en vez de 75, Que son 50 Vale, me gusta No, es que reducir el tiempo de espera está mejor A 102 153, vale Sí, sí, vamos a reducir el tiempo de espera Mejor Me parece mejor opción Ok, ahora con esto, ahora sí Pasamos de turno y vemos cómo se nos queda la situación Qué movimientos hay Cómo se quedan las guerras Miedo me da París Porque no sé si querrá luchar contra nosotros en Atenas No sé a dónde se está movilizando Uf, Ha ido a maratón, ha vuelto No he entendido ese movimiento Vale, bueno, no pasa nada Nosotros a nuestro rollo Carios, Filis, Avantes Uy, los veocios, eh y qué manía, vale Retirada, la verdad es que esto nos está saliendo genial, eh Hacer los amagos de venga, que voy, que no voy Me gusta mucho eso Y además, el, pro el problema, la cuestión es que tienen un ejército bastante bueno allí Vale Vale, 736, ahora mismo estamos en ingresos negativos Uy, gina. En una situación bastante peliaguda. No podemos ir a de a Regina ni de milagro. Entonces necesitamos un buen asedio por aquí. Vamos ahora. Arenga de espanto con el 58% de probabilidades de acertar. Vamos a disminuir su moral si esto sale bien. Vaya hombre. Fracaso. Ahora bien. Nos acercamos aquí para apoyar. Vale, perfecto. Vamos a hacer este movimiento. Ahora sí que sí. Buah, maravilloso. La pregunta es, ¿tienen murallas? Fuerza la guarnición, no hay equipamiento disponible. Vale, no están amurallados. Así que tal y como estamos, vamos a dejar esto para el capítulo siguiente. Va a ser... Un asedio relativamente sencillo con nuestros dos ejércitos. El primero de Agamenón de Choque, y luego tenemos este de Anfimaco, más rápido, más ligero, para poder flanquear tranquilamente por donde podamos. Así que se nos queda eso para el siguiente capítulo. Ahora bien, lo de siempre. Recordad, seguidnos a los dos en Twitter, tanto a Kibo y como a mí, que van a estar los dos en la descripción, que comentamos un poquito de todo. También, recordad, seguidnos en.